¿Qué hace menos L? Menos L coge la librería de dentro de la carpeta USR para Lips. Uh -huh. Vale, pues voy a poner aquí un Lips. Vale. Y voy a poner cosas como esto. A ver. ¿Qué esto, esto va a ser para añadírselo a la línea de compilación principal cuando al final linko todo? Y le digo que quiero que enlace con la librería X11. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a una librería que empieza por lib de kisource.so. ¿Dónde? USR en usr/ la ruta que tenga en el usr/ ir, y luego si vale. no otra que sea también algo usr/lib ¿Vale? Busco en la carpeta usrlib y hago un grep con x11 y entonces me sale aquí, si os fijáis, libx11.so. Cuando yo pongo "-l", lo que sea, en lo que sea que le añado al "-l", es esto. El nombre de la librería con la que yo quiero enlazar esto es un fichero binario. El libx11.so... Tiene código máquina directamente, que es el que se utiliza para ejecutar las funciones que nosotros hemos puesto en las cabeceras. Esto es código máquina para ejecutar, para saltar a él y ejecutar directamente. Y está en un fichero y funciona como en Amstrad. Ese fichero se carga a memoria y luego se hace jump o call para saltar a las funciones. ¿Vale? Hay un poquito más que hacer el jump y el call porque es una librería de enlace dinámico, pero básicamente eso. Esto de aquí es lo que él busca cuando ponemos menos "-lx11", busca este fichero. Y ese fichero lo va a buscar en las carpetas que él tenga definidas de búsqueda. Por defecto, como veis, lib, lib64, usrlib y algún lib más del sistema. Si no está ahí, solo con haber puesto el menos "-lx11", no lo va a encontrar porque no encuentra el fichero. Pero nosotros podemos añadirle que busque en más sitios. Imaginemos que yo ese libx11so lo tuviera en vez de en el sistema, lo tuviera en mi carpeta, ¿vale? Imaginemos que yo lo tengo aquí, así que si está ahí, hago un cp de usrlib.x11.so. -lib, sí, he puesto lib. Hago un lib, lo copio aquí, ¿vale? Y ya veréis que tengo el fichero aquí. Yo quiero que coja este. Lo voy a meter... Aquí, y le voy a decir, quiero que cojas ese. ¿Cómo se hace? Añadiéndole menos L mayúscula y diciéndole la ruta donde quiero que lo coja. ¿Cuál es la ruta donde está ese? Eh, ah, punto, punto, punto, punto, punto, punto, punto, Aquí, donde está el makefile, ¿no? Si yo hago esto, puedo decirle que coja... Estos libs de mi carpeta, pero ojo, con esto que acabo de hacer ahora, me va a seguir cogiendo la del sistema, porque las del sistema tienen preferencia. Esto añade la, libre, la carpeta punto, pero si hay uno igual en el sistema, coge la del sistema. Tened cuidado con eso, porque si os habéis bajado una librería y en el sistema tenéis instalada la misma librería, no va a coger la que hay aquí, cogerá la del sistema. ¿Vale? Bien. Esto sería para compilar con algo que está aquí, pero ya voy a cogerla del sistema. Pongo make. ¡Ah, ¡Me faltan librerías! Porque no has puesto en el, en la de ah, no lo he puesto. Verdad. Es verdad. Libs. ¿Dónde lo tengo que poner, el Libs? ¿En este? en este? ¿Por qué no en este? No me gusta la respuesta. Bueno, es un de linke, ¿no? De... Dime. Correcto, tú estabas diciendo lo mismo. Esta línea de aquí solo compila, no enlaza nada. No le tengo que dar librerías porque aquí no enlazo, aquí solo compilo. Tengo puesto, más adelante, menos C. Menos C es compilar solo. No enlazo nada, si le añado librerías no las va a alincar. La línea que linka es esta, que de hecho esta no compila, porque esta ya tiene todos los ficheros .o, no compila nada, solo linka. Y ahí es donde le tengo que meter los flags de librerías. ¿vale? Bueno, ya hemos visto que se han reducido. XSM Query Extension, ¿dónde está eso? Está también en usrlib. ¿Vale? Supongamos que yo tengo una ligera idea de esto, en qué librería está. ¿Hay alguna manera de que yo pueda comprobar si está o no en esa librería? Imaginemos, yo en usrlib puedo hacer un grep de las librerías que tienen X mayúscula, que son las de X. ¿Vale? Ahí la XV, XVMC, XST, XXF86VM. Pero claro, ¿cómo sé yo qué símbolos tienen estas librerías? Porque si busco un símbolo concreto con el que tengo que enlazar, que es lo que me ha dicho el linker. El linker me ha dado este símbolo XSHM create image y tiene que estar en alguna de estas, ¿no? Pero en cuál? Vale, pues una de las cosas que yo puedo hacer es coger y hacer así. Por ejemplo, imaginemos que yo creo que está en libxv, por ejemplo, la que tengo aquí en medio, libxv. Yo tengo un comando nm-d que me permite hacer libxv.so y con esto saco todo lo que esta librería tiene en símbolos. Y así si tengo que buscar un símbolo, ojo, diréis, va, ah, pero tengo que ir a mano. Tengo un shell script. Puedo decirle, cógeme todos los ficheros, hazle a todos nm-v y cuando haces un grep, encuentres este, dime dónde está. Pues, ¿Eh? Un para compilar, ¿no? Si va... no, esto no es en la compilación, esto es ahora que yo estoy buscando el símbolo. Cuando sepa el símbolo solo le tengo que decir enlaza con esta librería. Podrías, pero tardaría, tardarías. Eso, eso es, podrías. ¿Puedo buscar por internet que es más fácil? Hombre, igual no es tan fácil. A veces buscas por internet y e igual no encuentras cómo se llama la librería. Pero independientemente de que sea más fácil o no, esto hace falta saberlo. Porque yo tengo que saber cómo puedo de un fichero sacar sus símbolos si quiero enlazar. Ahora que sé esto, bueno, yo, ¿cómo se llamaba el que quería buscar? A ver, este... Y con este. No está ahí. No está en libxv. Pero con este comando yo ya puedo saber si está o no está en cualquier libx. Porque yo ahora podría hacer esto. Uh, uh, uh. Eh... ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? Pongo una variable que recoge todos los que hay en el, el lsusrlib que tienen la X mayúscula y simplemente los imprimo, hago un eco. Bueno, pues ahora, para, ahora ya he visto que esto funciona, ahora añado nm-d del fichero a y le tengo que hacer un grep con el símbolo que quiero. ¿Vale? Y antes de esto voy a hacer un eco de A. Uy, no hay tal fichero. ¿Se queja de que no hay tal fichero? Ah, porque se los está cogiendo sin ruta. ¿Vale? Es el problema. Me los está cogiendo sin ruta. Bueno, lo voy a arreglar fácil, a mano, poniéndole la ruta. ¿Eh? ¿Habéis visto que ha salido? Ya está, ya ha encontrado dónde está. ¿Y ahí también? Está en varios. ¿Dónde está? En libxt. Y más arriba en libgelx. ¿Vale? Vale, como quiero que este es el de las x, libext, ya he encontrado dónde está. Es un shell script donde simplemente le he dicho coge todos los ficheros, aplícales un nm-d, mira a ver si ahí está el símbolo que busco y me lo muestras. Vamos a ver. Esto es lo que os digo muchas veces. ¿Qué habríais hecho vosotros? Primero, llorar. Vale, porque primero, veis mensajes del linker y lloráis. Esto es lo normal. A ver, yo también lloro cuando veo mensajes del linker, no suelen ser amables. Pero los mensajes del linker, si yo sé el símbolo, necesito saber si alguna librería que yo tengo lo tiene. Y si no, luego tendré que saber en qué librería está. Si no está en mi sistema, pues tendré que ser. Aquí tenía una pista. Estoy abriendo una ventana, sé que TinyPTC usa las X, pues me he ido a las librerías de las X. Podría haber mirado todas las librerías del sistema, tranquilamente, ya que tengo el script me da igual. Pero libxext. -ex así que ya sé dónde está, ya puedo añadirlo. Libxext. -ex ya está, arreglado. Hago make y compila. Das magia. Funcionará. No, no <risa> que de eso, tenemos un game. Y tenemos una ventana. Solo que no lo puedo matar. ¿Vale? La ventana es el ptc open que hemos hecho aquí. Nos ha abierto la ventana y tenemos un for que está ahí infinito. ¿Vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es... Simplemente, todo esto ha sido como nos construimos. Desde cero, un makefile para compilar una librería que no habíamos hecho nosotros, para que ya tengamos todos los ficheros que pongamos en nuestros fuentes, se compilan y se mandan a una carpeta OBJ, quedan cosas que mejorar, que las dejo para vosotros, ¿vale? Podéis mejorarlo para que no se compile todo el rato, como os he dicho, esto lo tendréis que mirar, pero ya habéis visto lo que he ido haciendo, he ido compilando, he ido construyendo a mano para ir haciendo que lo que se compila vaya a otro sitio, que las cosas tengan una dependencia una de otra. He ido añadiendo librerías, he ido añadiendo las cosas, he ido buscando los símbolos, ya habéis visto lo que ha sido enlazar. Me queda un detalle que contaros que no tenéis en cuenta también algunos y que os pasará factura. Cuando yo enlazo con una librería de enlace dinámico, que son los .so, la librería no se añade a mi código porque es dinámica. ¿Vale? Eso significa que lo que se añade a mi código es información sobre qué librería y dónde está, para cuando mi código de game se ejecuta, lo que haga es, las librerías que ha enlazado dinámicamente se tienen que cargar en memoria primero. Y cuando esas librerías ya están en memoria, entonces se carga mi programa para que pueda llamar a ese código. Eso significa que no vale solo con enlazar. Mi programa ejecuta porque las librerías están en el sistema. Si yo ahora cojo este programa y lo llevo a otro sistema donde libx11 o libxext no están, fallará al ejecutar y dirá que esa librería no la encuentra o no existe. Esto os va a pasar con Irlitz, os va a pasar con FMOD, os va a pasar con cualquier cosa que uséis. Hay dos alternativas. Dos alternativas. Uno, hacer compilación estática, que significa pedirle que todas las librerías se incluyan en el binario de forma estática y sea un único binario gordo. Esto es factible en algunos casos, en otros no, porque las propias librerías pueden a su vez depender de otras librerías. Y si eso pasa, el enlace estático no es posible. Y luego hay que hacer apaños, para eso el código fuente viene bien. Pero bueno, supongamos que... Podemos hacer estáticos es una opción. Si no podemos, la otra opción es distribuir nuestro binario junto con las librerías que necesita y hacer que la ejecución coja las librerías de la carpeta que nosotros le digamos. Si no le decimos que las coja de donde nosotros le digamos, aunque tú distribuyas el binario con sus dos .so's, no va a funcionar porque intentará ir a buscarlos a las librerías del sistema que es donde los ha encontrado cuando ha compilado. Hay dos formas de hacer esto último. Una es una, una variable de entorno que es LD_LIBRARY_PATH. Está. Esto se metería en un punto SH en un bash para que cuando ejecutemos pongamos que esa variable tiene que valer punto nuestra carpeta o una subcarpeta que tengamos donde están los SO y luego ejecutar nuestro binario para que coja de ahí los puntos SO. La otra opción es al compilar hay un flag que es menos WL para decirle que es un flag del linker, menos R path. ¿Vale? Se escribe así. Se le pone esto porque es un flag para el linker y nosotros estamos llamando a GCC, G, y le decimos menos R path para que diga: este path lo tienes que añadir a la búsqueda de las librerías.so. Si añadís eso, luego el binario buscará las librerías SO en vuestra carpeta.